La primera palabra. Que no te pille la tecnología, personas mayores informadas. No se preocupen, yo estoy acostumbrado a las cámaras. La campaña, que es dirigida por la municipalidad y Wikimedia, que se llama Que no te pille la tecnología. Para personas mayores informadas. Evaluar, verificar, investigar. Primero debe detenerse para ver quién lo publica. ¿Dónde está publicado el contenido? ¿Qué medio lo publica? ¿Es un diario? ¿Es un blog? ¿Es una página web de una empresa? ¿O es una cuenta de redes sociales? ¿Qué interés puede tener el medio que publica el contenido? Bueno, yo lo único que puedo decirle es que no nos pille la tecnología. No seas un blanco de engaños. Infórmate y atrévete. Motivación, perder el miedo, autovalencia y romper el de adultos mayores. No te complejes por no saber. Todo se puede aprender. Que no te pille la tecnología. Nosotros somos adultos mayores y necesitamos saber y aprender de la tecnología.